Some might say that I'm a loner But I just call it being free I am my heart's only owner Or at least I used to be Estamos en el segundo día aquí en Chernobyl, la verdad es que esto está siendo espectacular. Nos hemos levantado bastante pronto para explorar un poco la zona, estamos en el exterior de la zona de exclusión como veis esto está lleno de casas abandonadas, vamos a seguir visitando y vamos a ir a una localización muy chula para volar el dron y sobre todo lo más tocho de, del día de hoy que va a ser entrar justamente dentro de la central nuclear estamos ahora literalmente en mitad del lago este que está congelado por ahí estaban los barcos abandonados que están hundidos pero mirad que es que estamos en medio de lo que es el laguito este hostia <risa> <risa> tú, tú perfecto <risa> estamos ahora en un pueblecillo cerca de chernobyl la curiosidad de este sitio es que todas las casas estaban hechas de madera, entonces con la explosión como la madera absorbe radiación pues la mayoría de ellas fueron destruidas. No obstante queda por ejemplo una guardería que está, es justamente donde estamos ahora enfrente. de radiación por aquí, bueno, están en 3, pero por ejemplo si nos acercamos por esta zona, sobre todo por el suelo, vemos cómo va subiendo, 4, 11, 8, 10, es curioso. Ahora mismo estamos en un reactor, este es el reactor número 5. Al lado está el número 6, que son reactores que no están completos. Este está más o menos al 60% completado. Se quedó un poco a la mitad, pero es enorme. ¿eh? O sea, tienen unas dimensiones asombrosas. Te sientes súper pequeñito. Y bueno, ahora vais a ver que es un poco curioso porque, claro, esta estructura es así circular y aquí dentro hay un montón, un montón de eco. Suscríbete, aquí algo debió de pasar, porque fijaros estos huesos que hay aquí y si nos acercamos a los huesos, los 40, no sé qué harán estos huesos aquí. Las cosas que antes me han estado pitando y no sé por qué. Fijaros aquí. Que a Curioso. Cuando se anda por aquí, hay que tener un poco de cuidado, porque como veis, está lleno de musgo y el musgo absorbe más la radiación. Por eso hay que ir sobre cemento para estar lo menos contaminados posibles. Bien, ahora mismo hemos llegado a uno de los sitios probablemente más espectaculares, también muy conocido dentro de lo que es la zona de Chernóbil. Es un sitio bastante icónico. Y os prometo que la próxima vez que venga a Chernóbil eh, lo subiré. Eh, hay la, la complicación de que justamente hay un puesto de control al lado de militares. Entonces eh, tienes que hacerlo un poco sobre el amanecer o incluso al anochecer para que no te vean. Pero bueno, es un sitio que me queda pendiente. Eh, he hecho unas tomas de dron aquí alucinantes y unas fotografías con la puesta de sol preciosas. Vale, ya anochecido y estamos ahora mismo en lo que es una sala de ordenadores que está justamente al lado de, de la antena Duga. Está totalmente oscuro. Es increíble ver que aquí tomaban las mayores decisiones en plan de, de espionaje. Gente aquí sentada en el ordenador mirando pantallas y que ahora mismo pues está todo, todo abandonado. Hacen cosas extrañas. Lo que pasa en Chernóbil se queda en Chernóbil. Súper, <ríe> súper extraño. ¿eh? Han dicho que solo podemos estar máximo 10 minutos porque si no es peligroso. Y bueno, aquí es donde, donde surgió todo. ¿Cuánto más?